No puedes hacer eso. ¿Quién me va a detener? Mírate, no te ves muy bien. Nos divertimos por un rato. Pero ahora estás empezando a exagerar. Te aconsejo que detengas tus amenazas. ¿O qué? ¿Qué es poder contra nosotros? Eres un payaso, no eres un oponente. No me dejas otra opción. Da un paso atrás. me ocuparé de ellos. Atrape el tronco. Traiga mi desastre. No los lastimes, no podemos cambiar el pasado. Ya lo sé, solamente estoy jugando un pequeño juego con ellos.